Amigas, amigues, ahora sí presentamos con un fuerte, fuerte aplauso a Esteban Mazzoncini. ¡Vamos, Esteban! Bienvenido. Me faltaba muy poquitito para llegar a conocer 100 países. Ese sueño que había nacido en realidad cuando tenía 5 años y había encontrado en un cajón de mi abuela una fotografía de las pirámides de Egipto del Cairo. Pero lo que me pasaba es que yo venía viajando ya hace muchos años con la técnica del autostop y quería de alguna manera formatearme, quería empezar a viajar de una manera completamente distinta. Lo bueno que para este viaje yo tenía el qué y el cómo, fundamental en la vida de un viajero, sabía qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y en mi mente entonces empezaron a llegar destinos como... Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, pero también llegaba el continente africano. Y ahí aparecía Sierra Leona, Guinea-Conakry, Namibia, el Kalahari y obviamente el desierto de Sahara. Entonces lo que planeé fue hacerlo de una manera diferente. Iba a recorrer 20.000 kilómetros arriba de una bicicleta. Para eso tenía que unir el norte de Europa con el sur del continente africano. Bueno, les puedo decir que el recorrido por Europa, la verdad que salió casi mejor de lo que había planeado. A excepción de algunas nochecitas que dormí en el bosque de Loeña en compañía de osos y lobos, acá es de día, de noche te la regalo. Pero la verdad que todo había salido más o menos bien. Eso sí, cuando yo entré a África, se me hizo un nudito en la garganta, porque cuando yo estaba en casa, todo estaba perfecto. Llego, bueno, voy a conseguir agua, acá es donde voy a frenar a acampar, voy a ver dónde puedo conseguir señal para, para dar un poquitito de nociones de vida, por dónde voy. Pero cuando yo estaba acá en Marruecos, estaba recontra cagado. Digo, wow, tengo todo el desierto por adelante. Pero, pero empecé a pedalear, porque la verdad que para, para eso estaba ahí. Y cuando llegué al trópico de Cáncer, estaba realmente en medio de la nada. Pero además de estar en medio de la nada, estaba en una inferioridad de condiciones totales. Estaba, lo que se dice, en desventaja. ¿Por qué? Porque las tormentas de arena habían llegado, el calor era insufrible pedalear con 42 grados de calor, llevando 50 kilos, el viento en contra. Pero, ¿por qué estaba en desventaja? Porque ese día a la mañana, unos amigos, los camellos, me habían comido toda la fruta que yo tenía como provisión para los próximos dos días. O sea, imagínense, ¿no? estamos en el desierto, tenés una botellita con agua caliente y no tenés comida. Esa tarde lo que decidí fue acampar tempranito en el desierto en una soledad absoluta. No sé por qué se ríen ahí porque estoy tomando mi cafecito. Pero yo estaba ahí, en el lugar que tanto había soñado. Y en un momento que salgo de la carpa, en este silencio, en este mismo silencio se escucha crack. Y no es que había pisado un palito, me había doblado el pie. Yo también dije lo mismo, dije... ¡La cagaste, Esteban! ¡Chao! El pie es como que se empezó a inflar como si fuera una pelota de fútbol. Se puso morado, negro, verde, arcoíris de todos los colores y el dolor aumentado de una manera así, desesperada. Y yo estaba ahí pensando digo, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? Bueno, de, de cicloviajero, obvio, pero ¿qué más puedo hacer? Y en ese momento me di cuenta que tenía dos misiones casi imposibles. Necesitaba conseguir hielo para bajar esa inflamación en el medio del desierto, pero además tenía que pedalear 95 kilómetros hacia el próximo destino porque según el mapa decía que había un hospital militar. Bueno, cuando llegó el amanecer, lo único que eh, llegó fue el amanecer, un poquitito de calor, y pasó así una camioneta a toda velocidad trasplandando cabras que nunca frenó. Y no tuve más remedio que, obviamente, que reiniciar el pedaleo, que salir de nuevo a enfrentar ese desierto. Yo me preguntaba de alguna manera por qué estaba pasando, por qué me pasaba esto acá. Pedaleé y pedaleé. Y pedaleé con una técnica que aprueba mucho la neurociencia, de la cual soy partícipe, en la cual dice, ante situaciones adversas, trae a tu mente pensamientos positivos, sonreír para engañar al cerebro. Y yo lo hice, sí. Lo hice un ratito pero después, la verdad, que no funcionó, no me funcionó, y me tiré a llorar en el desierto, así como un niño desesperado, diciendo, ¿qué hago acá? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo puede ser posible que en este lugar, en el medio de la nada, esté ocurriendo esto? ¿Cómo voy a salir? Bueno, estaba realmente atrapado, atrapado en mis pensamientos, en mis miedos, y entonces volví a agarrar la bicicleta y pedaleé. Cuando digo pedaleé, es, bueno, de una manera... este eh, entre comillas, ¿no? porque en realidad lo que yo hacía era empujar la bicicleta. Y me parecía por momentos absurdos estar moviéndome a menos de 5 kilómetros por hora. Finalmente llego a esta ciudad de Dagla, llego al hospital militar. El doctor me dice, bueno, eh, tenés rotura de ligamentos, reposo 4 o 5 semanas. Y para mí ese fue el final. Fue el final porque yo tenía la ilusión de llegar pedaleando hasta Sudáfrica. Me dejé llevar. Por, por mi niño viajero inquieto, seguí pedaleando con el pie en no muy bien curado y llegué a Guinea-Bissau, el país número 100, que cuando llegué ahí a la frontera me puse a abrazar a medio mundo como si fueran cómplices de mi sueño. Ahora, de esta situación, ¿qué fue lo que yo aprendí? Yo aprendí que estaba en una situación límite, porque yo tenía plata, tenía tiempo, tenía ambiciones, tenía sueños, tenía desafíos, pero no tenía lo más importante, que era tener un cuerpo sano. Yo tenía muchísimos sueños, y además de ese sueño tenía mi bicicleta, que con la bicicleta me podía transportar por todo el mundo, pero tenía un pie roto, entonces no podía ir a ningún lado. Entonces me di cuenta que el viaje realmente se había construido de una manera como en un instrumento de aprendizaje. Y que el viaje también era como un gran maestro, y que yo necesitaba ser su alumno. Eso sí, les puedo decir, gente, que me prometió una cosa. Para el próximo viaje voy a ser un alumno un poquitito más aplicado. Muchas gracias.